...vamos a cualquiera de los grupos de dispositivos a los que tenemos acceso... ...pinchamos en, en la i pequeñita, en cualquiera de ellos... ...pues nos va a dar acceso, mira, aquí en la parte lateral de la izquierda... ...tenemos todas las capturas de pantalla del dispositivo... ...con su hora y su fecha y demás... ...y si nos vamos aquí arriba del todo... ...pinchamos aquí arriba en el simbolito este, que son como unas ventanitas... ...se nos van a cargar pues todas las capturas de imágenes de las últimas 24 horas... vale ...aquí como ves, bueno si vas hasta abajo guardan absolutamente todas de las últimas 24 horas y si te fijas ahora, si nos ponemos eh, encima con el ratón, si vamos viendo las imágenes, se nos activa una lupa donde podemos ver, bueno, pues con un poco más de detalle exactamente pues, lo que ha estado haciendo. Si queremos leer alguna cosa más en concreto, ver lo que ha estado haciendo más con detalle, alguna cosa que no veamos a simple vista y aparte se guardan, pues como ves abajo a la derecha, eh, la fecha y la hora de, de cada captura. Recordar que solamente vamos a grabar las imágenes que se producen en horario escolar. Exacto, solo se almacenan las, las capturas durante el horario lectivo y dependiendo del acceso que tengamos como profesores a estos dispositivos, pues veremos esas capturas. Aparte, si también en nuestro centro tenemos la licencia integradora de IMT Lazarus, pues podemos conectarlo con nuestro, con nuestro Google Cloud y se podrían guardar hasta una semana de imágenes en el banco de imágenes. Uh -huh. A mí se me ocurre un caso de uso que es el, el poder comprobar en un examen eh, que un niño concretamente pues, no ha hecho trampas a lo largo de la hora o los 40 minutos que ha durado la prueba. ¿A ti qué te parece? Pues efectivamente, se utiliza mucho para este tipo de casos. Queremos ver lo que ha estado haciendo un alumno durante una hora en concreto, ir aquí al banco de imágenes y revisar pues, qué ha estado haciendo en concreto durante esa hora. Como se va guardando todo, pues de un vistazo podemos ver rápidamente si ha estado en el examen o ha estado haciendo otra cosa.